Breve explicación de los tres legados de Alcohólicos Anónimos El primer legado es el legado de la recuperación Introducido por primera vez en el libro Alcohólicos Anónimos y publicado en 1939 los reconocidos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos reflejan los principios a través de los cuales los cofundadores y los primeros miembros de Alcohólicos Anónimos se recuperaron de su alcoholismo los pasos son los principios básicos de recuperación de cada alcohólico. Además de muchos de los capítulos en la primera parte del libro Alcohólicos Anónimos acerca de los pasos, Bill Wilson escribió también una serie de ensayos sobre los pasos incluidos en el libro 12 pasos y 12 tradiciones, o también conocido de manera informal como 12 y 12. En el prólogo del libro se puede leer los 12 pasos de alcohólicos anónimos son un conjunto de principios de naturaleza espiritual que si se adoptan como una forma de vida pueden liberar al enfermo de la obsesión por beber y transformarle en un ser íntegro, útil y feliz. Cabe señalar que los 12 pasos de recuperación han servido a millones de personas a ser salvados de problemas como la drogadicción, la neurosis, la depresión, con esto queremos hacer saber que no solo son unos pasos hechos para los alcohólicos, sino que pueden aplicarse para cualquier tipo de problemas que tengan que ver con las emociones. El segundo legado es la unidad. Las 12 tradiciones de alcohólicos anónimos describen los principios que promueven la unidad de la comunidad de alcohólicos anónimos a nivel de grupo. Fueron presentados por primera vez en una serie de artículos escritos por el cofundador Bill Wilson a finales de los años 40, en la revista Grebvine, La publicación periódica de Alcohólicos Anónimos fue donde, por primera vez, se supo de las 12 tradiciones. Los ensayos fueron recopilados en el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones. Citando el prólogo del libro, nos dice, las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos se aplican a la vida de la comunidad en sí misma. Resumen los medios por los que Alcohólicos Anónimos mantiene su unidad y se relaciona con el mundo a su alrededor. La forma en que vive y se desarrolla. El tercer legado es el legado del servicio. En lo relativo al servicio, el cofundador Bill W. escribió en 1951, nuestro dodécimo paso, llevar el mensaje, es el servicio básico que presta la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es nuestro principal objetivo y la razón primordial de nuestra existencia. Por lo tanto, Alcohólicos Anónimos es algo más que un conjunto de principios, es una sociedad de alcohólicos en acción. Debemos llevar el mensaje, pues de no hacerlo, nosotros mismos podemos marchitarnos y aquellos a quienes no se les ha comunicado la verdad, pueden perecer. Los 12 conceptos para el servicio mundial fueron presentados por Bill Wilson en 1962 como una interpretación de la estructura mundial de alcohólicos anónimos. Son los principios a través de los cuales se rigen las actividades de servicio de alcohólicos anónimos a nivel mundial. Junto con los pasos, las 12 tradiciones y los conceptos para el servicio mundial Nuestros cofundadores Bill W. y el Dr. Bob nos dejaron este legado en general para poder llevar a cabo el funcionamiento de lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Gracias. Felices 24 horas y hasta pronto.